Turismo Puerto Alto Delta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 El La vida. está está pescado? no No boludo, mira eso, Lucas Mira amigo lo que se eso, boludo no no boludo, es una vaca loco Mira lo que Argentina ¿Será que no soy el único? Ahora tengo bastante. ¡Ah! Mira ah aquí. Nuevo señuelo tigra para la pesca de dorados y surubíes. Señuelos Candy Crank y Chitara, especialmente diseñados para la pesca de tararinas. urbana 100% de algodón con excelentes diseños. Comunícate al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en Facebook Paso Argentina. En Villa Constitución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 de The River Run, Villa, Constitución. Nuevos señuelos Renzo Cabrera, especialmente diseñados para la pesca de dorados y tarariras. Existen en todos los formatos, colores y modalidades. De superficie, media agua y profundidad. Construidos con excelentes materiales de madera o de poliuretano. Comunicate al teléfono 3582-407515 o visita el Instagram lures-renzo cabrera. Fuera de borda, como para motos de agua y también para hacer el mantenimiento preventivo de todas sus unidades. Si usted está buscando un lubricante, ya sea para pata o como para el trim, lo tenemos. Si busca también hacer un mantenimiento en grasas o niveladores de combustible, lo puede tener también aquí en Amando Agua. Esta. Esto es una película che, boludo. Sí, sí. No. Ahí, ahí, ahí, ahí, se va. Ahí, se va. ahí, se ve ahí, se ve. Ahí se ve. dai ahí se ve, dai dai la piedra oh y es un Charlie dai la un Es un charlie eso. A ¿Eh? ver. Charlie, ¿sabos? ¿Sabos Charlie dai Charlie, dai dai Charlie,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 Amigos, ¿cómo están? Buen día, 7 de la mañana. Estamos sobre la ruta 11, llegando a la rotonda de Mar de Ajó. Acá vamos a doblar a la derecha hacia el paraje Pavón. Tenemos más o menos unos 40 kilómetros hasta la laguna de Madariaga, esta vez entrando por el pesquero de Chiosa. Así que bueno, vamos a intentar la pesca de Pejerrey después de 4 días de viento sur, bastante fresco. Hoy tenemos. 13 grados de temperatura, así que parecería ser que está bueno para la pesca de pejerrey aunque ayer hubo muchísimo viento del sur muy fuerte, esperemos que no esté muy batida el agua, así que bueno, vamos a pescar junto aquí a Guía José Vargas y su mujer Leticia de Urión Lagavi, y bueno, esperamos tener unas buenas imágenes de pesca de pejerrey, y vamos a ver si las tarareas con este frío también están activas seguimos viaje hasta el paraje Pavón y de ahí tenemos 40 kilómetros de tierra, vamos a ver en qué estado se encuentra. Acá le mostramos un poquito, a ver. Este es el camino hacia Paraje Pavón. Y luego ya tomamos el camino de tierra. Seguimos viaje entonces. Bueno, ya llegamos al Paraje Pavón. Acá hay una bifurcación, tenemos que tomar hacia la izquierda, como yendo hacia General Madariaga. Estamos yendo a un lugar de pesca de los pagos de Madariaga, acá hacemos una rotonda y doblamos a la izquierda, comienzo del camino de tierra. Vamos a ver, pesquero chosa, ahí está bajada náutica, la salada, también el pesquero Cinco soles y parece que está bueno el camino. Así que bueno, ahora tenemos que seguir y más adelante retomamos hacia la derecha con el destino de hoy, que sería Pesquero chosa Laguna de Madariaga. Bueno, luego aproximadamente unos 600 700 metros, acá se bifurca el camino y doblamos a la derecha. Igual está señalizado con carteles que indican el acceso a los pesqueros seguimos con un estado del camino bueno a pesar de que hubo días de lluvia se mantiene en buen estado hay mucha sequía en la zona así que bueno, seguimos viaje. bueno, luego de hacer estos kilómetros llegamos a, este, a esta bifurcación acá tenemos el cartel que nos indica dolor a la izquierda Pesquero de Chosa Últimos kilómetros hacia la laguna eh, Este camino suele ser el más complicado con días de lluvia Fíjense que a los costados Está difícil, pero en estos momentos se encuentra en muy buen estado Así que tengan en cuenta Si llueve, no vengan o averigüen cómo está el estado del camino Últimos kilómetros para llegar entonces a la laguna de Madariaga Pesquero Chosa Acá, acceso a los pesqueros entonces, a la izquierda 5 soles y a la derecha Pesquero de Chiosa. Ahí tienen el teléfono, por si se quiere comunicar, 02257 1553 9472. Seguimos un poquito más y llegamos. Y aquí estamos, llegamos al pesquero Chiosa, Laguna de Madariaga. Aquí estamos entonces con una laguna movidita, viento sudeste-sur, así que bueno, espectacular, un lindo día. Vamos a ver cómo se comporta el pique. Buen día José, ¿cómo estás? ¿Cómo va Gaby? ¿Todo bien? Bueno, Buen acá día. estamos Madariaga, pesquero Choza ¿Cómo podemos hacer algo? ¿Qué viene de la pesca estos días? ¿Qué y, sabes? Y mirá, este, últimamente hace 10 días el agua estaba muy caliente La pesca era eh, poco y nada Difícil este, Muy, muy difícil Y bueno, vamos a ver eh, qué pasa ahora Ya hace 4 o 5 días que este, hubo viento bajó la temperatura del agua este, Vamos viento a probar sur. Vamos a probar a ver qué pasa a ver si hacemos un pequeño garete, ir buscando el pejerrey. Y bueno, y si no por la tarde vamos a ir a hacerle a las tarus, que esa sí es. Esa no falla. Esa no falla, dice son lindas, grandes. Pero bueno, vamos, vamos a probar suerte con el peje hoy, a ver qué, qué es lo que pasa. Primero vamos al peje y después vemos. Correcto, vamos a ver qué pasa. Y bueno, este, nada, el día está espectacular, se presta la mañana, eh, el viento está de, ideal, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, vamos, José, qué es lo que pasa. Dale, ¿Eh? gracias. Por favor. Ah, bueno. Tíole, hermano. Mirá que gordo que está, no la dice. ¿Cómo va a comer? Mirá la panza que tiene, mirá. Ah, buen pescado. Mirá, burro, mirá la ¿Eh? tapa. <risa> Ahí viene. Que viene con la colita acá. Sí, un peje. Un peje. Bueno, hay otro, Gaby. Está empotando, pero algunas peleándola. Ah. Está épico con esto. No puedo crear la suya. Está difícil, ¿eh? Ah, pesca. no, lindo pescado. ¿Qué? Está difícil, Gaby. Ah, vale, Eso hay que reconocer. Ahí es donde se ve. Ahí se ve el pescador, dice. Hay ¿no? que, claro, que ponerle ganas arriba al bueno. Pesado saliendo, che. Che. Es lindo, macizo. Ah, hermoso. Bueno, la sala da esto. Ahí estoy, ahí estamos. Bien. Después, sale sí, sí. vamos vamos vamos vamos bueno tenían que empezar a comer hay que esperarlos nomás en brazolada larga esa que eso está ahí hermoso vamos pues Mira que pescado, José. ¡Cajamó! No, pero... Se soltó. se soltó ya. Sí, no, viene muy finito en el labio. Está, está pícaro para comer. Menos más que lo preparaste un poco, eh. Pero bueno, Mirá que pescado. Buen pescado. Esto da la salada. Esto es lo que tiene la salada, eh. Martín, tinta. Tinta, la salada larga, ¿viste? Sí. Y mirá, miro con una imperfección, mirá. Sí, sí, ahí tienen... ¿Eh? No es la galla. Sí.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 Cuenta con embarcación de 20 metros lora totalmente equipada y alojamiento de primer nivel. Comunicate al 499258 o en Facebook. Carranza Pesca Turismo. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca a Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Food. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero. Salidas desde Microcentro, Ituzango o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca.com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 Llegó marzo y en Revista El Pato te damos clases de pesca, caza y aventuras. Pescamos los grandes trofeos de Itatí, también tarariras en los diques de Córdoba, dorados en el río Dulce, truchas en la Patagonia y un amplio informe de la costa atlántica. Además, todo lo que se viene en la temporada de Casa mayor en Argentina, afilado de cuchillos, calibres de armas y mucho más. Revista El Pato, pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. No te la podés perder. Vamos, ah, ¿Qué ¿Qué no. Dale, vos vez que está el pescado, está, está. Venía, Sí pescado lindo, saltó dos veces allá lejos. Si sí, que era... Mira, pescado. pescado En el panito. Mira, el buen pescado Cortó pero ah, no salió, me ¿eh? Y eh. unos saltos allá lejos. No, no, Saltando, pero. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Vos no, no, a no, la siempre no, no, no, no, no, no, Vamos con otro Están saltarines una vez que los clavás Están saltarines, pero está difícil, ¿eh? está pegado. ¿no? <risa> está difícil, sí Sí, no, yo sigo en pero bueno hay, hay que venir y pescarlos Son buen, buenos pejerreyos, lindo tamaño Quedó tan negado En la última y abajo, en la última y abajo pico, mirá ¿La da larga, eh lejos, más de 100 metros más. Te sí. vamos a hacer trabajar, ¿entendés? <risa> Va a sacar unos caños, Leti ¿Viste? Te dije que me iba a dar cuenta, se tenía pique. Se, se mostró solo, empezó a saltar allá lejos. Así la cansamos, ¿viste? La pescadora está cansada. Viene la de atrás. Uy, qué lindo pescado. Era bueno nomás. Eh. ¡Vamos! ¡Oh! las yes. era bueno, che. Allá de lejos vino muy lindo pescado. ¿no? Esto lo que tiene María está difícil, pero viste te clava un pescado de esto y quedas loco ya. Mira que pescado, gordo. Muy lindo. Está cuando no? está a Así, así, así. Ah, sí, con la canita ahí. Güey. Quédate ahí, quédate ¡Qué diversión!